No, la verdad que este es un lugar fantástico para que los chicos se diviertan, disfruten este, y además sirve para aprender también, así que la verdad que es un paseo fantástico que recomiendo absolutamente y además es un plan bárbaro porque los tenés a los chicos entretenidos durante un rato largo. Bueno, el centro deja un, un mensaje y una enseñanza eh, muy buena ¿no? de, de todo lo que es la, la ecología, que hay que cuidar los animales, eh, los árboles, las plantas, eh, no tirar basura, la verdad que, que nos informa a todos, ¿no? a los chicos y a los grandes también. La experiencia del submarino ha sido fantástica, me encantó el submarino. Estaba, no saben por dónde mirar, a los lados, a los cotados, arriba, abajo, era toda una experiencia. Me pareció espectacular, me recopé con los peces, con los colorcitos de cada pez y los chicos estaban muy copados también, que uno en realidad también se divierte viéndolos a ellos.